Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días, soy un equatoriana en Japón y hoy venimos a este Kuchu Teien. Básicamente uh, es un, eh, un mirador el que vamos a poder ver este, la ciudad de Osaka desde la parte de arriba. Hoy ya se un clima muy bueno, así que vamos a ver. Miren qué buena vista tenemos aquí. Sí, no, sí, no. Está haciendo un poco de frío, no sé si se me escuche bien, el viento puede soplar en el micrófono. Uh, podemos ver casi como una vista 360 de toda la ciudad, empezamos por el sur. Este es el sur de Osaka. Llegamos al norte. Se encuentra todo el río Yodogawa. agua yodo yodomi yodomigawa. Estamos caminando hacia el este, supongo. Sí, hacia el este, no me equivoco. Sí. Este, estamos en época navideña, entonces tienen todo esto arreglado para las fiestas navideñas, árboles de navidad, etc. ¡Qué rico! Hoy vamos a comer unos takoyakis. Estos son takoyakis normales. Mientras vemos el espectáculo de la iluminación. El árbol de navidad iluminado por luces artificiales. Voy a subirme a un taxi japonés por primera vez y tal vez sea la última en mi vida porque tomar un taxi en Japón es caro. Sale más barato que coger un bus o coger un, el, el transporte. Venimos a Shinsekai a esta torre de aquí que es bastante representante de, representativa de Osaka. Esto va a ser otro bocadillo para el día de hoy. Estamos comiendo kushikatsu eh, en Osaka. Le pedimos un combo de varios pedazos de pinchos, básicamente, y ya estamos comiendo ya. Se ve delicioso, y más Estamos subiendo a la torre de Tsutentaku. Ojalá podamos ver una, tener una buena vista este desde la parte de arriba, aunque el sol ya se está poniendo así. Que... Estamos en el mirador. Este, ahorita tenemos un poco de reflejos por los vidrios. Pero bueno, vamos a pasar este, rápidamente por los distintos dioses que tengo aquí. Tengo a Kshoten. En cada uno de ellos pues, podemos poner el, el sello. En cada uno de ellos, ¿eh? Este, vamos a ver rápidamente la ciudad. Más arriba tenemos otro piso, así que eh, voy a visitar ese otro piso después. Aquí no hay tanta protección, así que sí da un poco de miedo que se me caiga el celular. Uh, me hubiera gustado tomar esto pues en el atardecer, pero ya se me hizo tarde, así que lo estoy tomando en la. Le estoy tomando en la noche. Que no está tan mal tampoco. <risa> Tengo miedo que se me caiga el celular. El nivel de, de, de la voz es de 103 decibeles. La persona que ha gritado más, ¿te toca ganar? Ya va, eh. si este cristal se rompe, nos vamos al infierno. Oh, Esta es una antigua ma una maqueta este, de cómo se representaba antes la torre a la que subimos. Así era antes. Hoy me tocó el día fatídico. Me tocó finalmente enfrentarme a esto. chonchon, chon. Un baño tradicional. Lo bueno es que no voy a tener la necesidad de hincarme o sentarme ahí, ¿entienden? Este, voy a servirme para la merienda de hoy. Este, mi última, por ahora, por lo pronto mi última noche en Osaka porque ya mañana me espera un vuelo a Sendai. Ah, voy a comer okonomiyaki. esto es okonomiyaki de carne, de cerdo de pollo y de ma, eh, camarón. Esto una economía aquí de comida marítima, esto comida del mar. Esto como camarón, etcétera. Y aquí tenemos el economía aquí recomendado por la casa. Por el restaurante, que es uno okonomiyaki economía aquí normal, este con huevo. Muy rico y tendrá aquí más. parece que voy a terminar mi día el día de hoy. Y bueno, mañana estoy listo para eh, separarme y uh, despedirme de esta hermosa ciudad otra vez. Mañana, este, muy temprano por la mañana, voy a volar a Sendai. Así que espero poder compartirles, mis, seguirles compartiendo mis aventuras. Por lo pronto, eh, he terminado en Osaka. Y nuestro siguiente destino es Sendai. Muchas gracias por acompañarme. Esto es Un Ecuatoriano en Japón. Nos vemos la próxima. Gracias. Buenas noches.